de haber penetrado a una tienda y robarte, robarte eh, pantalones y todo eso. Yo no sé, yo no sé, yo estoy en manos de la fiscalía, que sea lo que Dios quiere, ya. Ya, no tengo nada de explicación, yo voy a pagar con calle ¿Y esos pantalones que se No sé, no sé, yo voy a pagar con calle no tengo que dar explicación a nadie. Ya, yo estoy en manos de justicia, que sea lo que Dios quiere, ya. Ya, ya, no tienen que presentarme ya, que ya, para no tienen un, un catarro. Yo no tengo nada.